Estamos contigo. Tú trabajas en la Maison Jobin. Así es. Así es. ¿Me puedes hablar un poquito del mercado del café acá en París, en, en, en Francia, en, y el café de especialidad? ¿Cómo es? ¿Cómo no? La Maison Jobin celebra este año sus 100. Cien... 150 an aniversario es decir que fue, fue fundado en uh, 1871 y importamos café verde o café oro uh, para todos lo los tostadores franceses que sean pequeños, medianos o largos y nosotros, para darles una idea manejamos como más o menos entre 25 toneladas a 30 30.000 toneladas al año y de, de esos cafés hacemos de todo es decir, que importamos de todos los países uh, caridad comerciales como caridad de especialidad y eso corresponde más o menos al mercado francés. Me diría que como en muchos lugares hay un interés que va creciendo para el café y para el café de especialidad, pero esa demanda viene del consumidor pero viene también de, de la tercera ola de, de la especialidad y, y por supuesto se ve al origen, es decir que uh, en los países de, de producción esa tendencia se, se ve y es una, diría, una impulsión para todo el sector. Sí, los mismos productores ya están evolucionando en sus procesos y en su la nueva generación ya está trabajando muy bien y, y los cafés de Perú entonces tienen me imagino café, cafés peruanos podrían de repente interesarse en, en esa región en particular que nosotros Probemos. acá en, en, en París. Es que nosotros, por ejemplo, uh, vendemos bastante cafés peruanos uh, con certificaciones. Es decir, que hay mucho café uh, certificado orgánico o fair trade o, so, es, es algo que suena bien con Perú. Pero también hicimos cafés más tradicionales de Chanchamayo, pero que eran cafés más uh, de, de buena calidad, pero comerciales, no de especialidad, sino como 80, cosas así. Uh, entonces, hay, una, hay un mercado, pero es cierto que uh, hoy en Francia, la mayoría del café importado es de Brasil, de Vietnam, es, son cafés comerciales. Y, y Perú, hay café de Perú, pero es cierto que no es una origen muy, muy reconocida en Francia todavía. Pero estamos aquí para reconocerla, sí, sí, esa es la idea. Y, y es, porque... Como lo dijiste, yo trabajo para la Maison Chauvin, pero uh, estoy aquí also obrando para la SEA y la SEA está tratando de promover el café de especialidad de, de todos lugares y de, de Perú con, con mucho gusto, sí. Ya, yeah. muchísimas <risa> gracias. De, de nada, con placer. Por tu tiempo.